Hola amigos, bienvenidos una vez más al Mundo de Lili, a mi mundo Y hoy les cuento, estoy en el auto, nos vamos a Santa Teresita Es un partido de la costa argentina eh, Vamos a pasar el fin de semana en carpa Acá les voy a mostrar, miren, todo lo que llevamos hasta la laderita Así que bueno, empezamos la aventura de irnos el fin de semana a la costa en carpa ¿Me acompañan? Hemos llegado. Bueno, ¿y ya? Nos establecimos en este hermosísimo camping que se llama Estancia el Carmen, acá en Santa Teresita, en Buenos Aires. Y les quiero mostrar cómo, cómo armamos la carpa, mostrarnos nuestra carpa por afuera, por adentro, para que vean qué lindo que queda. Bueno, esta es nuestra carpa. Acá pusimos una mesita para poder cenar. Igualmente allá tenemos mesita que nos da el camping. Esa mesa de madera hermosa. Y esta es la entrada a la carpa. A nuestra carpa. Es una carpa cómoda. Podemos entrar parados. Y acá armamos la cama con control inflable. está re cómodos. Y... De este lado pusimos la laderita que tiene adentro gasos, gasos agua la cocinita que vamos a usar mañana seguramente para calentar agua un caloventor porque acá en el mar tenemos el mar acá acá está el mar o sea, a, a 30 metros está el mar el camping da sobre el mar mañana lo vamos a ver por lo tanto la noche refresca y trajimos un caloventor nuestra laderita para llevar a la playa la vajilla de camping. Las, y acá tenemos las sombrillas, la carpa de playa, todo lo, la ropa, todo lo que es para, para pasar un par de días bien cómodos acá. Así que bueno amigos, es todo por hoy. Seguimos mañana. Y ahora sí, nos preparamos para ir a conocer la playa del camping. Y ahí vamos. Por este caminito, justo enfrente de nuestra carpa, tenemos salida a la playa. <ríe> Me cansé, porque Gustavo va en cámara rápida. <ríe> es que hay tanto para mostrar que, que no quiero que se pierdan nada. Es un día hermosísimo. Y si todavía no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Dale, me encantará que formes parte de mi mundo. Apreta la campanita, deja un like si te gusta el video y obviamente comentame todo lo que quieras que yo siempre te respondo. Y obviamente el agua de nuestro océano atlántico es fría pero una vez que entras te cuesta salir díganme si me equivoco no es muy grande la playa del camping pero no hay mucha gente tampoco o sea que hay lugar suficiente como para, para todos los que estamos ahí Ahí está el guardavidas y también dan clases de, de surf, kayak. Y acá salimos de nuevo al camping, o mejor dicho, entramos al camping. Hay una biblioteca y pública para que leamos un libro en la playa. Es enorme. Y acá hay unas duchas de agua tibia para darnos sacarnos la arena cuando salimos de la, de la playa. ¿Pueden creer que me olvidé los cubiertos? No traje cubiertos. Así que dicen que por acá dentro hay una produría, que hay un bazar, hay, hay un mercado para comprar todo lo que uno necesita. Así que acompáñenme que lo vamos a conocer. La pileta del camping es preciosa, cubierta con agua climatizada, bellísima y súper relajante. Y ahí está la proveeduría. El mercado es este amplio, grande, completísimo. Los precios son muy accesibles, no se molesten en traer eh, muchas cosas si van de campamento, porque. ...son muy accesibles. Hola. Estos son los baños... ...hay cuatro de estos... ...en estos momentos... En, ...en febrero del 2021... ...están habilitados dos... ...de los cuatro... ...edificios. Acá hay un lavadero automático... Y vamos a ver qué tal son los baños Estas son las duchas Muy bien ¿eh? Con el tema del COVID hay que usar ducha de por medio y no más de 7 minutos Son um, bastante lindo Mira, locker en alquiler. Mira, ¿cómo es esto? Tiene una llave. una um, llave. Muy práctico. Y acá es la zona para lavar los platos para la ropa la ropa sí, para la Vamos a almorzar hice una ensalada deliciosa de pepinos con atún choclo y tomate y mayonesa me parece que está buenísima no Gucci? Bueno, empecemos. Mm. Y... Mm. Muy frecuente. ¿Qué les parece? ¿Vamos a conocer el camping? Claro. Eh, son las 5 y media de la tarde Creo que es la mejor hora para dar la vuelta Es un camping muy grande Vamos, ¿me acompañan? Este camping es enorme Y muy completo Tenés lo que quieras Si no llevas carpa, tenés Cabañas muy lindas, muy completas, con dormi o dormis para parejas que, quieren, que no quieren llevar carpa y pasar una o dos noches. Los dormis salen el doble que la carpa. De estos quinchos hay uno en cada punto cardinal del camping. Son hermosos, con vistas panorámicas vidriadas por todos lados, con mesas, sillas de madera, muy cálidos Ahora estamos entrando a la zona donde se instalan las casas rodantes, o los motorhomes. Uno más lindo que el otro, la arboleda es impresionante, algo raro en nuestras costas argentinas que son muy áridas, pero bellísimo, bellísimo, un bosque implantado obviamente, pero una delicia. Nos tocó una tarde de ensueños. Y las carpas también. Las carpas, nunca vi tantas variedades de carpas. De todos los tamaños, de todos los colores. Bellísimas. La gente del camping es hermosa. Todos, son muy amistosos, solidarios. Cuéntenme, ustedes si tuvieron experiencias en campings, ¿qué les pareció? Yo por lo menos eh, me di cuenta que, que son gente diferente, gente que les gusta, les gusta lo, estar en la naturaleza y, hasta, y re solidarios. Si perdés algo, te olvidás algo y llueve, te lo guardan. No, no, no. Cuéntenme qué les parece en los comentarios si se si han tenido experiencias en camping, qué les parece la gente del camping. Acá estamos en la entrada del camping, para que la vean de día y la reconozcan cuando vayan. Vayan, ¿eh? Y cuéntenme qué les pareció. Este es el comedor, pero originariamente era la estancia de Federico Leluar y de su familia. Vamos a conocerla. Estamos en el restaurante de eh, Estancia El Carmen, acá en, en Santa Teresita. Este restaurante, originariamente, era la estancia de la familia Leluar. Entre ellos está Federico, estaba Federico Leluar, que fue el primer premio Nobel de Química de la Argentina y el primer premio Nobel de, eh, de Latinoamérica de América del Sur en el año 1970 creo sí, o 77, después les voy a decir bien pero el origen de este lugar viene de sus ancestros cuando emigraron de España hacia la Argentina compraron eh, 40 leguas serían o 40 kilómetros de costa que la llamaron el Tuyú que son estas donde estamos ahora y mucho más 40 kilómetros de costa cuando la, los padres de Federico Leluar eh, estaban preparados para recibirlo porque iban a dar a luz a, a Federico el papá de él eh, tuvo una enfermedad y tuvieron que viajar a Francia para que lo operaran resulta que viajaron con eh, la pareja embarazada de Federico a la semana de haber muerto el padre allá en Francia nace Federico en París el tema es que bueno la madre sola decide retornar a la Argentina y Federico se crió en esta estancia de chiquito, en esta zona. Así que esa es la historia de este lugar que albergó a nuestro primer premio Nobel de Química, Federico leluarte Como todo comienzo tiene un final, llegamos a... acá a la hora de despedirnos. Fueron dos días hermosos acá en Estancia del Carmen, en Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Acá estaba nuestra carpa, ¿se acuerdan? Nuestro castillo inflable prácticamente. Lo pasamos re lindo, espero que ustedes también. Y vamos a ver ahora cuál va a ser nuestro próximo destino. No te lo pierdas, aquí en el Mundo de Lili, cuídense mucho, los quiero, chau.